Israel ha vetado por segunda vez eh, mi entrada a Palestina y, y lo hace no en mi calidad de eurodiputado, sino como eh, presidente de la delegación para las relaciones con Palestina en este Parlamento Europeo. Nos lo comunicaron ayer por la tarde en una, una comunicación del Ministerio de Asuntos Exteriores Israelí. Lo primero que hicimos, una vez conocida esta comunicación, eh, informar a las dos vicepresidentas de la delegación para que el buró, todo el buró, tuviera la, primer, la primera información. E inmediatamente, en esa misma comunicación, le, le informo de mi decisión, mi convencimiento, de que, a diferencia de lo del año pasado, en esta vez tenemos que mantener la misión. No podemos permitir que el veto que pone el régimen israelí sobre el presidente de la delegación impida que el conjunto de la delegación eh, lleve a cabo esta misión que es tan importante. Como ya sabéis, el pasado mayo eh, suspendimos una misión similar por, por, por los mismos motivos y hemos estado… Esta misión es fruto de un año de preparación con la, con la embajada de la Unión Europea en Jerusalén, a quien queremos agradecer. Eh, su buena predisposición y, y el trabajo que ha estado realizando y con la sociedad civil, con las autoridades eh, políticas e institucionales palestinas. O sea, llevamos un año trabajando en esto y no podíamos echar todo ese trabajo por tierra por esta decisión eh, unilateral eh, y absolutamente inaceptable de la de la autoridad israelí. Inmediatamente después de informar al resto del buró, eh, le hemos comunicado este mismo asunto a la presidenta Mesola, a la que hemos solicitado una reunión urgente. Israel es un socio preferente de esta Unión Europea, que recibe millones de euros de dinero público de la ciudadanía europea por su, para su participación en diferentes programas. Eh, creemos que, por lo tanto, eh, no es aceptable, no, es, no, no se puede tolerar eh, que este Parlamento Europeo acepte este veto. Creemos que tiene que dar una respuesta seria al asunto. Y la, la respuesta seria no se puede limitar, como pasó hace un año, a un tuit de la presidenta Mesola, en la que nos traslada su cariño y solidaridad y poco más. Creemos que que si a esto le sumamos que desde el 2011, es decir, desde hace ya 13 años, no se le permite a las delegaciones del Parlamento Europeo eh, visitar la Franja de Gaza y ver sobre el terreno la destrucción que está provocando la ocupación, los bombardeos y, sobre todo, no ver eh, el desarrollo de los proyectos de la Unión Europea. Eh, Creemos que de esto no se puede salir, como digo, con un simple tuit o una mochada. Vamos a pedirle a la presidenta Mesola, o voy a pedirle en calidad de presidente de DEPAL, eh, que tome medidas de reciprocidad contra el régimen israelí. Esas medidas de reciprocidad son que no se permita ni a representantes eh, electos ni a diplomáticos y la entrada en este Parlamento Europeo.